Imaginaros la especie más numerosa de grandes mamíferos que ha asistido nunca en la faz de la Tierra, exterminada en menos de 100 años. Esta es la historia de los bisontes americanos. Antes de que los colonos llegaran, en Norteamérica había más bisontes que personas. Estamos hablando de más de 60 millones de ejemplares repartidos por todo el oeste desde Canadá hasta México. Cuando llegaron los colonos, empezaron a cazar bisontes para fines comerciales y deportivos. El gobierno animó a los colonos a matar bisontes para eliminar el principal medio de subsistencia de los indios y así obligarles a dejar libres sus tierras. Por otro lado, los ferrocarriles, viendo que las manadas obstaculizaban la construcción de sus vías, Animaron a sus pasajeros a disparar a los bisontes desde el tren en movimiento. Cogieron fama tiradores profesionales como el conocido Buffalo Bill, quien abatió en solo 18 meses a 4280 bisontes. Por otro lado, jefes indios como Toro Sentado llevaron a cabo cacerías para alimentar a su pueblo. Aunque la caza fue muy intensa, es matemáticamente imposible que pudiese haber acabado con la raza. Hubo otros factores determinantes, como las enfermedades transmitidas por el ganado vacuno, una sequía que duró 40 años, incendios y la competencia de millones de caballos criados por los nativos americanos. Aunque los bisontes estuvieron al punto de la extinción, algunos ejemplares sobrevivieron y hoy podemos verlos en parques nacionales o en granjas donde se crían por su carne. Después de enterarme de esta trágica historia, decidir a ver bisontes con mis propios ojos. Encontré esta granja de bisontes en el sur de Francia y decidí hacer una visita. Aquí se reparten bisontes y otros animales más de 17 hectáreas de terreno. Todos los animales viven en semi libertad, aunque están acostumbrados a tener los son animales bastante agresivos y normalmente los visitantes deben observarlos de lejos, pero a nosotros nos ofrecieron la oportunidad única de verlos lo más cerca posible. bisontes americanos es un animal que llega a pesar entre 800 kilos y una tonelada no tienen bebés todos los años tienen bebés un poco más esporádicamente y son animales que como veis son herbívoros ellos se pasan el día pastando aunque parecen muy pesados son animales muy ágiles pueden correr hasta 50 kilómetros por hora y puedes saltar hasta 2 metros aquí podéis ver una cría que ha nacido este año Nacen de ese color un poco marronáceo y luego hacia los 3-4 meses se volviendo, van cogiendo ese color negro que veis. A diferencia de otros animales, esta es una sociedad matriarcal, es decir, que la hembra más vieja de la manada va a ser la que va a llevar un poco la autoridad de la manada. Y aparte está también el macho alfa, que es el que se encarga de la reproducción. Son animales muy longevos, viven más de 20 años y se crían para su lana, que ellos tienen con el pelo, se puede hacer abrigos, ropa y también se usa su cuero, el cuero de su piel, para hacer otras cosas. Bye. podéis ir a visitarlos, se llama la granja de los bisontes, os dejo abajo en la descripción eh, cómo encontrarlo y manteneros muy atentos porque el episodio de la semana que viene será sobre unos animales que aunque son muy pequeños son muy importantes para el medio ambiente. Os pues dejo en adelanto.